Tras varios meses viviendo en vila universitaria llega la hora de despedirse de todos nuestros amigos y también del piso en el que tantas cosas hemos vivido. El 30 de junio a las 12 del mediodía se caduca la llave de tu apartamento. Recuerda que a tu marcha deberás dejar el piso en el mismo estado en que lo encontraste. No dejes objetos en el apartamento porque puede ser motivo de penalización económica. Recuerda también vaciar y limpiar armarios de ropa y de cocina. la cocina debe estar limpia, tanto la vitrocerámica, como la campana extractora y el microondas. Y los lavabos, tanto los sanitarios, los platos de ducha, como los lavamanos también. Estos son los elementos que más se usan a lo largo del año, y si no se han ido limpiando con frecuencia, tendréis que poner todo vuestro empeño en los días finales. El tirar la basura generada diariamente, os ayudará a evitar la aparición de insectos en vuestra casa, y además, mejoraréis los olores del piso. Dejar la basura en la puerta del apartamento es motivo de penalización económica. Todas las luces que se fundan serán sustituidas sin coste. Recuerda que las cosas que se rompen sin haber un mal uso no tienen cargo. Notifica a recepción estas incidencias lo antes posible, para que nuestro departamento de mantenimiento pueda encontrar la avería a tiempo. Recuerda que tienes todo el mes para devolver tu claki sucio a recepción, aunque no esté lleno del todo, y coger uno nuevo. En todos los pisos tiene que haber un claqui limpio, si no está, se te cobrará. Si ya sabes que no utilizarás más el claqui, puedes venir entre semana de 8 a 10 para que te demos tu claqui limpio. Los fines de semana y los días 10 y 24 de junio, la oficina estará cerrada. Evita venir el día 30 de junio, ese día hay mucho movimiento y recepción puede quedarse colapsada. Tampoco puedes abandonar tu claqui delante de oficinas. Recuerda que si no dejas un claque limpio se te penalizará económicamente. Y no, no sirve vaciar el aceite.